Nuestro miedo es un negocio, por eso nos tienen a asustar. Quieren que miremos hacia otro lado mientras alrededor nuestro mundo se hunde. Quieren que sigamos haciendo lo mismo de siempre. Contando a los mismos. Destino. Nos amenazan con que España se rompe. Gritan que vienen los malos. Para que nos estemos y entregamos nuestras cabezas a un sistema que arrasa con todo. Claro. Un sistema cuyo único valor es el dinero, que desecha a los jóvenes, discrimina a los inmigrantes, maltrata a las mujeres, fomenta las guerras y la violencia. Un sistema que avanza a toda velocidad hacia el desastre. Ah. Un sistema cruel que hace sufrir a mucha gente. Que no nos engañen. Los partidos que nos han gobernado hasta ahora se han convertido en empresas. Su prioridad no son las personas. Los humanistas no tenemos miedo. No somos ingenuos, pero sobre todo no somos cobardes. Los humanistas decimos que otro futuro es posible y que tenemos que empezar a construirlo hoy. Los humanistas creemos en un futuro de iguales oportunidades e iguales derechos para todas las personas. En el que haya un reparto efectivo de las riquezas. Y en donde la diversidad y la creatividad de las diferentes culturas pueda expresarse en proyectos comunes. Un futuro donde se respeta el medio ambiente, donde nadie sobra. Un futuro abierto, no violento, conectado con las mejores aspiraciones del ser humano. Esas aspiraciones que a lo largo de la historia han hecho que los pueblos avancen.